Chicos, buenas noches. Y estamos en la comisaría primera, como bien decían recién, y con eh, Gaby Prosperi y Valentín. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Es que hoy, durante la sentencia, durante todo el día, estuvieron cubriendo aquí en Zárate, uno de los lugares en la puerta de la casa de Máximo Thompson, y lamentablemente resubir, recibieron una agresión. Valentín quedó de esta manera al cámara, con sangre en la remera, con eh, el labio cosido, tiene dos puntos, porque lo cortaron de una piña, y hasta Gaby Prosperi también eh, recibió insultos y demás, pero ellos nos van a contar... Eh, ...con sus palabras, que fue lo que vivieron. Hola, Gonza. Sí, eh, hola, Belén. Buenas hola, noches. Hola. Eh, fue un momento de extrema tensión, una agresión que no esperábamos realmente. Si bien sabíamos que la familia Thompson podía reaccionar mal para con nosotros... ...de alguna manera insultarnos o meterse a la casa sin hacer ningún tipo de declaración... ...nunca pensamos que iba a llegar a este nivel de agresión... ...porque realmente cuando nos vieron, inmediatamente vinieron a agredirnos... Atacar la cámara, atacarlo a Valentín, atacarme a mí. La mamá de Máximo Thompson, muy agresiva, llegó a la casa con uno de los hermanos de, de Máximo Thompson, uno de sus hijos. Eh, luego una vez en la casa, a alguien que llamaban el tío, eh, ellos mismos, fue quien agredió a Valentín, el que estaba más virulento, sacado absolutamente, que le dejó la cara así, Valentín sangrando del labio. Yo creo que no siguieron escalando en el nivel de violencia, Belén, porque vieron que ya tenía a Valentín el labio cortado, sangrante, y en, alguna, en algún punto dijeron, bueno, no pasemos a mayores porque esto ya estaba absolutamente desmadrado. Pero lo que quiero dejar bien en claro es que nosotros estábamos cumpliendo nuestra labor en la vía pública, sabíamos que ese era el domicilio de la familia Thompson porque se había leído en el fallo del domicilio, es decir, había sido público el domicilio, y fuimos nosotros a hacer una guardia. El secretario de juzgado que leyó la sentencia, dijo cada uno de los domicilios claro. de aquellos que estaban imputados y que posteriormente iban a ser condenados. Por lo tanto, no habíamos accedido a ninguna información que violara la intimidad, la privacidad de la familia, ¿Por qué? simplemente fuimos a domicilio no ver... para buscar un testimonio y recibimos eh, esta agresión. Eh, te pregunto lo siguiente, ¿por qué no, por qué no detectan al agresor que entra de costado y lo sorprende con un golpe este lateral. Hola Luis, buenas noches. ¿Cómo te va? Eh, en un primer momento yo no lo vi porque estaba, estaba centrado uh -huh. en tratar de hablar, principalmente con la madre de Thompson, luego de que la madre, justamente en Dolores, Rosalía Zárate había declarado que todo lo que pasaba con su hijo tenía que ver con el accionar de los medios. Es decir, como que los medios habían empujado al tribunal... ...a tomar la decisión de condenar a su hijo a prisión perpetua. Con esa idea llegaron a su casa y nos agredieron. Mm. Evidentemente esa persona a la que yo no reastreé... Eh, ...en un primer momento visualmente... ...fue la que pasó por detrás mío... ...y fue directamente a agredir a Valentín. Valentín estaba con la cámara, indefenso con la cámara... ...porque no podés utilizar los brazos para... Y Valentín vos por qué 3, no lo viste. ...la cámara hacía lo que podía, pero ahí justamente... Sí, yo lo vi... Claro, lo lo pasa que pasa es que le iban a agredir a él también y yo me quedé con la cámara para verlo a él si lo agredían. Eh, después yo me cubrí, me tapé, pero ya me, me de atrás me pegó una piña y me, me reventó toda la cara. Ahora, Valentín, ese bueno. que estás nombrando vos, que era el de Chomba Negra, que vos veías justo atrás, que estaba estacionado, era Diego Zárate, el tío de Máximo Thompson, hermano de Rosalía. Te pega. Después, ¿cuándo entra en escena sí. la mamá de Máximo? Porque también los agrede, Rosalía. La mamá estaba con él. Y también le pega. Gaby, ¿les pega también Sí, ella? sí, no. La, no, y la, la mamá la mamá se, se viene hacia nosotros, sí. gritando. Eh, yo veo que eh, Blande una, una botellita sí. de plástico, me, me la arroja, la botella. Ella sigue gritándome, viene hacia mí. Otro de los hijos trata de sostenerla, pero en ese interín es cuando Valentín recibe la, la agresión. Y había otro joven... Eh, ...familiar o amigo de la familia... ...que es el que tomaba la voz cantante... ...el que venía hacia nosotros... y nos, nos, ...nos agredía... ...claro, nos agredía... Eh, ...verbalmente, pero de alguna manera trataba de... ...al ver que ya Valentín sangraba... ...tratar de contener a, al que llamaban el tío... ...porque evidentemente se estaba desmadrando... ...hasta no se sabe qué límites podía llegar, ¿no? ¿Qué te decía Gaby, la voz cantante? ¿Qué haces acá quien te mandó? Sos un pelotudo... ¿Qué estás haciendo acá? ¿No te das cuenta que oh, venís a, a violentarnos aún más? Como que nosotros estábamos justamente eh, pinchándolos. Y reitero, nosotros lo que estábamos haciendo era una guardia periodística, como hacemos en muchos lugares. Y vos sabés bien, Belén, que hay ¿Sí? muchos lugares en los cuales vos haces una guardia. Y bueno, no quieren hablar con vos, o porque no tienen ganas, o porque no les gusta el medio, por lo que fuere... Y te dicen, de buena o mala manera, pero te dicen, andate de acá porque no te voy a hablar. Y uno, obviamente, se va, no, no está buscando roña, no quiere estar permanentemente ahí. Lo hacemos con mucho respeto. Con Valentín trabajamos. Estaban haciendo con mucho su respeto. trabajo. Como de hecho, Jorge creo Fon. que se ve en cada una de las salidas. Claro, en cada una de las salidas. Y, y esto lo asentaron en la comisaría. También. Fuiste, fuiste vos, Gonzo. Estamos estamos o, a, está enfrente a la comisaría. La comisaría. La y Valentín, asentaste sí, sí, la denuncia. En la comisaría primera de Zárate. Te tomaron la denuncia. Sí, sí, sí. Obvio. Sí, me tomaron la denuncia, todo. Primero en el hospital, porque tuvieron que ir al hospital a que en hospital, te suturen el labio. Me hicieron dos puntos en el labio y después vinimos a la comisaría. Y, y Valentín, ¿te dijeron que lo no van a demorar? Fue a las seis de la tarde aproximadamente, ya son las diez y media. Claro, claro, exactamente. Para... ¿Lo van a demorar? Le van a avisar? Le van a... Sí. Una... A ver, tenemos a Acuña Olivarón, al doctor, acá en el piso que hace una acotación. ¿Cómo están? Les recomiendo que en la comisaría, después de terminar de hacer la denuncia, pregunten quién va a ser el fiscal que va a intervenir en el asunto, que les dé el nombre de la fiscalía, el nombre del, del, el nombre del fiscal, el nombre del secretario, para que no suceda lo mismo que sucedieron con las cinco causas anteriores. Que eran eh, denuncias policiales, pero no judicializadas, algo que evidentemente demuestra el poder que tenía esta gente. Es muy poco probable que una denuncia penal no se judicialice, porque es claro. la obligación del comisario de enviarla al, al agente fiscal. Así que les recomiendo que hagan eso. Qué buena recomendación. Bueno, bueno tí, tomen nota entonces del sí, nombre sí, de este la. En este caso, doctor ya ya está, sí. ah, bueno. ya está la fiscalía al tanto. Ya está la fiscalía al tanto, ya. Se, se, se procedió a hacer la denuncia policial y nos han informado a la fiscalía que la denuncia que se está erradicando acá, que radicó Valentín eh, como víctima y yo como testigo, ya cursa en la fiscalía. Eso eh, ya por lo menos nos lo han asegurado. Es que ha sido una agresión con lesiones. O sea, no es que fue solo una agresión. Bueno, claro. constatado en el hospital. ha ah, ah, tenido lesiones. Pero mira cómo le quedó el labio a por Valentín. No, entonces todo. sería prudente analizar mirá, si por bónelo, una de conexidad subjetiva se junten ah. todas las denuncias y que se haga algo. Claro. Algo serio, un trabajo serio. Mira cómo está. Este, A ver, pregunto lo siguiente. ¿Ustedes siguen apostados ahí en, en, en Zárate? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo, digamos, pueden trabajar con total libertad? ¿Ha tenido algún otro episodio que comentar? No, nosotros eh, en este caso particular, Luis, eh, que estuvimos en la puerta de la casa de los Thompson, mm hemos tenido esta agresión, pero lo que particularmente quería decir es que más allá de la, de la bronca que pueda tener la familia Thompson en, gen en general con los medios, ¿no? Hablo. no podemos nosotros como dos trabajadores de prensa con Valentín, que estábamos apostados allí cumpliendo con nuestro trabajo, asumir nosotros dos exclusivamente la bronca que puedan tener... La familia, con todos los medios en general, o sea, toda la bronca que ellos tienen, como dijo la madre, con el tratamiento mediático de este caso, ellos la volcaron con nosotros que estábamos cumpliendo nuestro trabajo, que somos dos trabajadores de prensa que en ningún momento no. violentamos, ni su intimidad, ni su privacidad porque estábamos en la puerta de la casa, en un lugar absolutamente público. Y si nos acercamos a la puerta fue para tocar timbre o tocar a la puerta a ver si querían hablar con nosotros. Todo se desmadró cuando llegaron a la casa desde Dolores, tanto la madre como uno de los hermanos de Máximo Thompson.